Bien, ahora estamos en Unity y voy a crear un nuevo proyecto de tipo 3D y lo voy a denominar práctica 5 ejercicio 1. Le damos a crear. Bien, una vez creado el proyecto voy como siempre a renombrar la escena que viene por defecto con el nombre a secas de Scene, que me gusta más. Y antes de empezar a añadir objetos voy a ubicar eh, la cámara principal en una nueva, nueva posición. Por defecto aparece en 0, 1, menos 10 y lo voy a colocar en 0, menos 8 en i y, y menos 30 en z. A continuación vamos a añadir un GameObject vacío que como siempre va a ser el physics manager vale a su vez eh, voy a añadir ahora los distintos nodos que son objetos tridimensionales de tipo esfera voy a llamarlos nodos este primero va a ser el nodo 0. creo a continuación otro que voy a llamar nodo 1 luego otro, nodo 2, perdón, 2, y por último el nodo 3. Estos son los cuatro nodos que va a tener nuestro sistema masa muelle. vale A continuación vamos a ubicar las posiciones, porque solamente los he creado. Entonces, el nodo 0 lo voy a mantener en la posición 0, 0, 0 y va a ser el nodo fijo. Entonces, a continuación, el nodo 1 lo voy a colocar en la posición X igual a 4 eh, y mantengo la Y y la Z a 0. A continuación, el nodo 2 lo voy a colocar en X igual a 8 y el nodo 3 lo dejo en X igual a 12. Por tanto, vemos aquí, en esta, con esta imagen tomada por la cámara, que están todos en línea, en la misma recta. Voy a añadir ahora los muelles, que ya sabéis que los estamos añadiendo como GameObjects de tipo cilindro. En este caso hay tres muelles. El primero de ellos lo vamos a denominar Spring 1. Perdón, Spring 0. El siguiente va a ser Spring 1 y el último va a ser el Spring número 2. Muy bien, ahora una vez que ya he creado los muelles, voy a colocarlos también en la escena de manera correspondiente. Selecciono el Spring 0 y voy a ubicarlo en la posición 2.0.0. El siguiente, el, el spring 1, lo coloco en 600. 0. Y por último, el, el spring 2 en 1000. 0. Ya hemos colocado los tres muelles, veis que están en el, en el punto equidistante entre los nodos. Pero claro, ahora hay que eh, orientarlos correctamente. Los tres muelles o los tres cilindros van a tener la orientación en rotación 0. 0,90. Por lo tanto, tenemos que establecerlo. De tal manera que ahora van a estar orientados, de tal manera que conectan los distintos muelles. Por último, quiero que conecten los muelles directamente y que sean también más finitos, como si fueran huesos. Por lo tanto, hay que cambiarle la escala. Voy a hacer que la escala sea en X una cuarta parte, en Y el doble... Y en X otra y parte. Y en Z otra cuarta parte. Ya lo tengo aquí en uno de ellos. En el Spring 1 ahora otra vez 0,25, 2, 0,25. Y por último en el Spring 0 también 0,25, 2, 0,25. ¿Veis? Con lo cual, si ahora... Me giro aquí un poquito, vemos efectivamente los distintos nodos están ya perfectamente conectados con los muelles tipo cilindro y eh, nos queda por un lado, voy a seleccionar todos los GameObjects que hemos creado desde el nodo 0 hasta el muelle 2 y los voy a insertar dentro de Physics Manager para que dependan de él. Por último, antes de empezar a programar, Voy a subir aquí a Assets, voy a crear la nueva carpeta donde voy a almacenar los scripts. Y como siempre va a haber solamente tres scripts. Creo un nuevo script que llamaré Nodo. A continuación creo otro script para los muelles y creo el más importante que es el Physics Manager. De tal manera que Physics Manager, el script Physics Manager, lo asigno al GameObject Physics Manager. A continuación, el script nodo lo asigno a los cuatro nodos. Y por último, el script Spring lo asigno a los tres muelles, a los tres GameObject muelles, a los tres cilindros. Bien, ya tenemos todo preparado para empezar la programación.